Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio Soy Esteban Nieto y estamos en una nueva edición de GP a 10 En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el momento incómodo que está pasando Red Bull Después de una victoria muy dominante de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Sao Paulo Que deja a Mercedes bastante mejor parado en esta recta final del campeonato de Fórmula 1 Bienvenidos La Fórmula 1 llegaba a San Pablo Y el favorito parecía ser Max Verstappen Con una diferencia a favor de 19 puntos en el campeonato sobre Lewis Hamilton Dos victorias consecutivas Primero ahí en Austin, Estados Unidos y después en el Gran Premio de Ciudad de México, en las dos carreras donde puedo batir a Lewy Hamilton, y con el punto a favor también, que la unidad de potencia de onda trabaja mejor en carreras realizadas en la altura. Hay que recordar que la Ciudad de San Pablo está a 800 metros sobre el nivel del mar, así que ese también era una virtud que iba a tener a favor todo el conjunto también de Red Bull. Sin embargo... Eh, al comienzo de la actividad vino la sorpresa, vino el batacazo, el comienzo del batacazo, como se si dice en Argentina, para, para Mercedes, primero con el comunicado durante el viernes que, que Lewis Hamilton iba a hacer un cambio ahí en, la, en el motor de combustión interna, eh, que le iba a hacer penalizar cinco posiciones, porque, porque eso es lo que indica el reglamento. De la Fórmula 1 cuando se cambia se excede en cantidad, de, cantidad de piezas. Eh, todo lo que son los reemplazos de, de componentes. Indica también una penalización de eh, los puestos de la grilla para, para el domingo. Y bueno, ya Hamilton arrancó ese fin de semana con la novedad que, que el domingo iba a tener que retroceder cinco puestos. Ahí en la, la parrilla de, de Gran Premio de Sao Paulo. Y comenzó muy bien... Eh, el Mercedes lideró eh, toda la actividad del viernes. Hay que recordar que eh, fue diferente a lo que es un fin de semana habitual de la Fórmula 1. Con, primero con un entrenamiento que, que también fue liderado por Mercedes. Y después por eh, la, la, la clasificación. Que bueno fue la clasificación de la discordia, de la polémica. Porque el alerón trasero de, de Mercedes no respetó la, todas la, las medidas reglamentarias y fue excluido finalmente el sábado después de una larga deliberación de, de, de la FIA y tras una denuncia de Red Bull eh, lo que ocurría es que Red Bull creía que esta mejora de Mercedes estaba dada por una por este alerón trasero y bueno, finalmente Mercedes tuvo que hacer un cambio para, para, para la carrera sprint del sábado después de la clasificación del viernes eh, Hamilton tuvo que largar al último, pero bueno Red Bull pensaba que, que con ese cambio eh, del alerón Mercedes iba a decaer en su rendimiento, pero fue todo lo contrario. Eh, en los números, ya en la clasificación, eh, Mercedes fue unos 9 kilómetros, eh, Mercedes de Hamilton fue unos 9 kilómetros más rápido que el Red Bull de Max Verstappen. Fue de 327 kilómetros de Hamilton contra 318 de, de Verstappen. Pero bueno, en la carrera sprint. Hamilton alcanzó una potencia realmente fabulosa, eh, una velocidad final realmente excelente, con 339 kilómetros, con más o menos la misma velocidad de Verstappen. Eh, una diferencia de 22 kilómetros, creo que fue exactamente de, de Hamilton a Verstappen en la carrera sprint. Eh, una diferencia realmente espectacular a favor, que le permitió avanzar 15 posiciones y terminar el sábado eh, la quinta posición, pero bueno, recordando ahí aquella sanción inicial de, de aquellos puestos por cambiar de motor de combustión interna tuvo que la décimo hasta que bueno, después se eh, pudo ganar eh, también eh, el domingo con una actuación realmente espectacular entonces, ¿qué pasa? Eh, viene también el tema de de la incertidumbre para Red Bull, después de todo, todo lo demostrado por Hamilton este fin de semana, de, del GP de Sao Paulo. La primera incógnita, ¿qué es lo que tiene Mercedes? O sea, primero, bueno, si bien el, el cambio de, de motor eh, realmente favoreció a, a Mercedes, eh, ¿qué es lo que hay detrás? Si es realmente un motor con un, una, un muy buen desarrollo. O también hay alguna, algún trabajo interno de Mercedes, algún, algún desarrollo que Red Bull todavía no pudo eh, eh, encontrar eh, Que le permitió este salto de, de rendimiento tan importante Hay que recordar que bueno eh, fueron 22 kilómetros más rápido eh, en la carrera sprint Después en la carrera hubo una diferencia de 15 kilómetros cuando en Austin y en México eh, hubo más de, 5, de 7 kilómetros en favor de, de, de Hamilton. eso es una pauta que realmente en Interlagos hubo algo que, que realmente marcó la diferencia en favor de Mercedes. Así que esa es la incertidumbre que tiene Red Bull. Eh, que tiene que encontrar ahora de cara a las próximas tres carreras. Eh, y poder contrarrestar un poco también el, el dominio de, de Mercedes. Eh, hay que recordar que quedan nada más tres carreras en el campeonato, que son Qatar, eh, Arabia Saudita y Abu Dhabi. Eh, otra de, la, de las cuestiones que tiene que resolver el Bull es que justamente, eh, recientemente, con la, con la aparición de la nueva cámara on board de Max Verstappen en la, en la, en la, en la carrera de San Pablo, donde hubo aquella maniobra de la vuelta 48, donde el piloto holandés cierra ahí a, a, al, al, al británico, luego se fueron ahí al sector del escape y después volvieron a la pista, pero bueno, según Mercedes, Verstappen tendría que haber sido sancionado eh, en, por esta acción, eh, ya con, con la aparición la de la Cámara board que apareció este martes, eh, la, seguramente Mercedes va a pedir ahí a, un, a unos puestos en la grilla de penalización para... Para Verstappen, que bueno pueden ser realmente decisivos para lo que resta del campeonato. Y bueno, a la par de eso, de, la par de, de lo que puede ser una estación deportiva. Hay una cuestión técnica, bueno, que Red Bull va a tener que, que trabajar. Y mucho para, para igualar el, el nivel presentado por Mercedes en el GP de Sao Paulo. Pensar en alguna nueva, una, un nuevo desarrollo. Eh, pero bueno, con una contra muy grande, que, que tanto en Qatar... Como Arabia Saudita y, bueno, y Abu Dhabi, que tiene algunas partes nuevas. Eh, tiene que trabajar mucho las referencias nuevas y trabajar en el fin de semana, sobre todo en referencias nuevas, porque son circuitos que van a debutar en la Fórmula 1. Y no se puede trabajar eh, en ese circuito con experiencias anteriores porque no las hay. Así que va a ver que Rebull va a tener que, que tener una, una capacidad de reacción muy muy grande eh, el próximo fin de semana de Qatar. Eh, tratar de encontrar rápidamente la puesta a punto y de tratar de doblegar a Mercedes que bueno ya cuenta con, la, con el buen desempeño de, de, de Gran Premio de Sao Paulo y ver de, de tratar de, de contrarrestar eh, ese dominio de Mercedes que hoy por hoy si bien está segundo en el campeonato eh, hablamos de, de Hamilton que está a 14 puntos de Verstappen hoy en día aparece como mejor parado para la acta final de, de esta lucha por el título de Fórmula 1. Bueno, espero que les haya gustado. Un abrazo grande. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.